Es un obrero que trabaja con nosotros, eh, que un desaprensivo o, o, o una desaprensiva en un vehículo eh, lo, lo chocó y no tuvo ni siquiera la delicadeza de pararse a socorrerlo. Eh, cuando vino a verlo dio por muerto. El, el video a nosotros nos lo mandaron en menos de 10 minutos y con la placa y todo. Nosotros fuimos a la ME eh, de una vez a poner la denuncia. A él lo llevaron al centro médico doctor Gatón y en el centro médico doctor Gatón eh, no eh, cogían a, a personas para la RL y nosotros y una vez nosotros mismos llamamos a los bomberos lo trasladamos a una ambulancia al siglo XXI allá le dieron una excelente atención el doctor eh, Miguel de la Cruz fue el que lo chequeó lo iban a operar de emergencia eh, pero no pudo ser operado porque eh, tenía algunas eh, había que estabilizarle algunas situaciones eh, eh, de, de salud cardíaca son, ¿no? no tengo esa parte de la información pero hay una parte que yo la voy a, a, a se la quiero expresar hasta la ciudadanía porque por el gran apoyo que se ha recibido eh, eh, hay una población que le duele cuando pasan estas situaciones y ese señor que, que trabajando honrosamente para que la ciudad esté limpia que muchas veces limpiando eh, desechos que de manera malsana tiran a los ciudadanos de manera incorrecta. Ese ciudadano, y voy a hablar de esta parte porque tiene que ver directamente con el alcalde, un acto si se, se quiere de nobleza. Ese ciudadano eh, fue cancelado cuando nosotros llegamos, como se cancelaron varios. Y él fue a un programa de radio para pedir que lo repusieran. Y el alcalde escuchó ese programa de radio y lo mandó a buscar y se repuso fue en enero o en diciembre y mire casualmente, él estaba súper contento él todo yo le, yo le puse casualmente el dichoso porque fue una situación un poco, si se quiere, de dicha eh, y miren la situación que, que está, él tiene eh, un disco dañado la pelvis y una rodilla también entonces es eh, eh, una persona que va a quedar en una situación eh, si se quiere, eh, incierta, una persona ya de cierta edad, y yo entiendo, nosotros vamos a empoderar, hay ya abogados que se nos han puesto a la orden a nosotros, se nos han puesto a la orden, y nosotros vamos a empoderar, eh, si no se acata rápido, eh, quién hizo, eh, porque se sabe quién es el dueño del vehículo, está la placa, se puso la denuncia, y si no se trabaja conforme a lo establecido en la ley, y de manera rápida nosotros vamos a empoderar abogados ciudadanos comunes que se nos han puesto a la orden para, para, para servir como abogado a la persona que fue eh, accidentada.